Canto V. Aquí comienza el campo inexplorado, redondo a causa de los ojos que lo miran y profundo a causa de mi propio corazón, lleno de zafiros probables, de manos de sonámbulos, de entierros aéreos, conmovedores como el sueño de los enanos o el ramo cortado en el infinito que trae la gaviota para sus hijos. Hay un espacio despoblado que es preciso poblar, de miradas con semillas abiertas, de voces bajadas de la eternidad, de juegos nocturnos y aerolitos de violín, de ruido de rebaños sin permiso, escapados del cometa que iba a chocar. ¿Conoces tú la fuente milagrosa que devuelve a la vida los náufragos de antaño? ¿Conoces tú la flor que se llama voz de monja, que crece hacia abajo y se abre al fondo de la tierra? ¿Has visto al niño que cantaba, sentado en una lágrima, el niño que cantaba al lado de un suspiro o de un ladrido de perro inconsolable? ¿Has visto al arcoíris sin colores, terriblemente envejecido, que vuelve del tiempo de los faraones? El miedo cambia la forma de las flores que esperan temblando el juicio final. Una a una las estrellas se arrojan por el balcón. El mar se está durmiendo detrás de un árbol, con su calma habitual, porque sabe desde los tiempos bíblicos que el regreso es desconocido en la estrella polar. Ningún navegante ha encontrado la rosa de los mares, la rosa que trae el recuerdo de sus abuelos, del fondo de sí misma, cansada de soñar, cansada de vivir en cada pétalo, viento que estás pensando en la rosa del mar, yo te espero de pie al final de esta línea. Yo sé dónde se esconde la flor que nace del sexo de las sirenas en el momento del placer, cuando debajo del mar empieza a atardecer y se oye crujir las olas bajo los pies del horizonte. Yo sé, yo sé dónde se esconde. El viento tiene la voz de abeja, de la joven pálida, la joven pálida como su propia estatua, que yo amé en un rincón de mi vida, cuando quería saltar de una esperanza al cielo, y caí de naufragio en naufragio, de horizonte en horizonte, entonces vi la rosa que se esconde, y que nadie ha encontrado cara a cara. ¿Has visto este pájaro de islas lejanas, arrojado por la marea a los pies de mi cama. ¿Has visto el anillo hipnótico que va de ojo a ojo, del amor al amor, del odio al odio, del hombre a la mujer, del planeta a la planeta? ¿Has visto en el cielo desierto la paloma amenazada por los años, con los ojos llenos de recuerdos, con el pecho lleno de silencio, más triste que el mar después de un naufragio? Detrás del águila postrera cantaba el cantador. Tenía un anillo en el corazón y se sentó en la tierra de su esfuerzo, frente al volcán desafiado por una flor. El atleta quisiera ser un faro, para tener barcos que lo miren, para hacerlos dormir para dormirse y arrullar al cielo como un árbol. El atleta tiene un anillo en la garganta y así se pasa el tiempo, quieto, quieto porque le están creciendo anémonas en el cerebro. Contempla al huérfano que se paró en su edad, por culpa de los ríos que llevan poca agua, por culpa de las montañas que no bajan, crece, crece, dice el violonchelo, como yo estoy creciendo, como está creciendo la idea del suicidio en la bella jardinera, crece pequeño zafiro más tierno que la angustia en los ojos del pájaro quemado. Creceré, creceré cuando crezca la ciudad, cuando los peces se hayan bebido todo el mar. Los días pasados son caparazones de tortuga, ahora tengo barcos en la memoria. Y los barcos se acercan día a día. Oigo un ladrido de perro que da la vuelta al mundo, en tres semanas, y se mueren llegando. El corazón ha roto las amarras a causa de los vientos. Y el niño está quedándose huérfano. Si el paisaje se hiciera paloma, antes de la noche se lo comería el mar. Pero el mar está preparando un naufragio, y tiene sus pensamientos por otros lados. Navío, navío, tienes la vida corta de un abanico. Aquí nos reímos de todo eso. Aquí en el lejos, lejos. La montaña embrujada por un ruiseñor. Sigue la miel del oso envenenado, pobre oso de piel de oso envenenado por la noche boreal. Huye que huye de la muerte, de la muerte sentada al borde del mar. La montaña y el montaño, con su luno y con su luna, la flor florecida y el flor floreciendo, una flor que llaman girasol y un sol que se llama giraflor. El pájaro puede olvidar que es pájaro causa del cometa que no viene, por miedo al invierno o a un atentado, el cometa que debía nacer de un telescopio y una hortensia, que se creyó mirar y era mirado. Un aviador se mata sobre el concierto único, y el ángel, que se baña en algún piano, se vuelve otra vez envuelto en sones, buscando el receptor en los picachos, donde brotan las palabras y los ríos. Los lobos hacen milagros en las huellas de la noche cuando el pájaro incógnito se nubla y pastan las ovejas al otro lado de la luna si es un recuerdo de música, nadie puede impedir que el circo sea grande en el silencio ni las campanas de los astros muertos ni la serpiente que se nutre de colores ni el pianista que está saliendo de la tierra ni el misionero. Que olvidó su nombre. Si el camino se sienta a descansar, o se remoja en el otoño de las constelaciones, nadie impedirá que un alfiler se clave en la eternidad. Ni la mujer espolvoreada de mariposas, ni el huérfano amaestrado por una tulipa, ni la cebra que trota alrededor de un vals, ni el guardián de la suerte. El cielo tiene miedo de la noche, cuando el mar hace dormir los barcos, cuando la muerte se nutre en los rincones y la voz del silencio se llena de vampiros. Entonces alumbramos un fuego bajo el oráculo para aplacar la suerte y alimentamos los milagros de la soledad con nuestra propia carne. Entonces en el cementerio sellado y hermoso como un eclipse, la rosa rompe sus lazos y florece al reverso de la muerte. Noche de viejos terrores de noche, ¿en dónde está la gruta polar, nutrida de milagros? ¿En dónde está el mirage delirante de los ojos de arcoíris y de la nebulosa? Se abre la tumba y al fondo se ve el mar, el aliento se corta y el vértigo suspenso, hincha las sienes, se derrumba en las venas, abre los ojos más grandes que el espacio que cabe en ellos y un grito se cicatriza en el vacío enfermo, se abre la tumba y al fondo se ve un rebaño perdido en la montaña. La pastora con su capa de viento al lado de la noche cuenta las pisadas de Dios en el espacio y se canta a sí misma. Se abre la tumba y al fondo se ve un desfile de témpanos de hielo, que brillan bajo los reflectores de la tormenta y pasan en silencio a la deriva. Solemne procesión de témpanos, con hachones de luz dentro del cuerpo. Se abre la tumba y al fondo se ve el otoño y el invierno. Baja lento, lento un cielo de amatista Se abre la tumba y al fondo se ve una enorme herida, que se agranda en lo profundo de la tierra, con un ruido de verano y primaveras. Se abre la tumba y al fondo se ve una selva de hadas que se fecundan. Cada árbol termina en un pájaro extasiado, y todo queda dentro de la elipse cerrada de sus cantos. Por esos lados debe hallarse el nido de las lágrimas, que ruedan por el cielo y cruzan el zodíaco, de signo en signo. Se abre la tumba, y al fondo se ve la hirviente nebulosa que se apaga y se alumbra. Un aerolito pasa sin responder a nadie. Danzan luminarias en el cadalso ilimitado, en donde las cabezas sangrientas de los astros dejan un halo que crece eternamente. Se abre la tumba y salta una ola. La sombra del universo se salpica, y todo lo que vive en la sombra o en la orilla… Se abre la tumba y sale un sollozo de planetas. Hay mastiles tronchados y remolinos de naufragios doblan las campanas de todas las estrellas, silba el huracán perseguido a través del infinito sobre los ríos desbordados. Se abre la tumba y salta un ramo de flores cargadas de cilicios. Crece la hoguera impenetrable y un olor de pasión invade el orbe. El sol tantea el último rincón donde se esconde y nace la selva mágica. Se abre la tumba y al fondo... Se ve el mar. Sube un canto de mil barcos que se van, en tanto un tropel de peces se petrifica lentamente. ¡Cuánto tiempo ese dedo de silencio, dominando el insomnio interminable, que reina en las esferas! Es hora de dormir en todas partes, el sueño saca al hombre de la tierra. Festejamos el amanecer con las ventanas, festejamos el amanecer con los sombreros. Se vuela el terror del cielo, los cerros se lanzan pájaros a la cara. Amanecer con esperanza de aeroplanos, bajo la bóveda que cuela la luz desde tantos siglos. Amor y paciencia de columna central. Nos frotamos las manos y reímos, nos lavamos los ojos y jugamos. El horizonte es un rinoceronte, el mar un azar, el cielo un pañuelo, la llaga una plaga. Un horizonte jugando a todo mar se sonaba con el cielo después de las siete plagas de Egipto. El rinoceronte navega sobre el azar como el cometa en su pañuelo lleno de plagas. Razón del día no es razón de noche, y cada tiempo tiene insinuación distinta. Los vegetales salen a comer al borde. Las olas tienden las manos para coger un pájaro. Todo es variable en el mirar sencillo. Y en los subterráneos de la vida, tal vez sea lo mismo. La herida de luna de la pobre loca. La pobre loca de la luna herida. Tenía luz en la celeste boca, boca celeste que la luz tenía. El mar de flor para esperanza ciega. Ciega esperanza para flor de mar, cantar para el ruiseñor que al cielo pega, pega el cielo al ruiseñor para cantar. Jugamos fuera del tiempo, y juega con nosotros el molino de viento. Molino de viento, molino de aliento, molino de cuento, molino de intento, molino de aumento, molino de ungüento molino de sustento, molino de tormento, molino de salvamento, molino de advenimiento, molino de tejimiento, molino de rugimiento, molino de tañimiento, molino de afletamiento, molino de agolpamiento, molino de alargamiento, molino de alejamiento, molino de amasamiento, molino de engendramiento, molino de ensoñamiento, Molino de ensalzamiento. Molino de enterramiento. Molino de maduramiento. Molino de malogramiento. Molino de maldecimiento. Molino de sacudimiento. Molino de revelamiento. Molino de oscurecimiento. Molino de enajenamiento. Molino de enamoramiento. Molino de encabezamiento. Molino de encastillamiento. Molino de aparecimiento. Molino de despojamiento. Molino de atesoramiento, Molino de enloquecimiento, Molino de ensortijamiento, Molino de envenenamiento, Molino de acontecimiento, Molino de descuartizamiento, Molino del portento, Molino del lamento, Molino del momento, Molino del firmamento, Molino del sentimiento, Molino del juramento, Molino del ardimiento, Molino del crecimiento, Molino del nutrimiento, Molino del conocimiento, molino del descendimiento, molino del desollamiento, molino del elevamiento, molino del endiosamiento, molino del alumbramiento, molino del deliramiento, molino del aburrimiento, molino del engreimiento, molino del escalamiento, molino del descubrimiento, molino del escurrimiento, molino del remordimiento, molino del redoblamiento, Molino del atronamiento, molino del aturdimiento, molino del despeñamiento, molino del quebrantamiento, molino del envejecimiento, molino del aceleramiento, molino del encarnizamiento, molino del anonadamiento, molino del arrepentimiento, molino del encanecimiento, molino del despedazamiento, molino del descorazonamiento, molino en fragmento, molino en detrimento, molino en giramiento, molino en gruñimiento, molino en sacramento, molino en pensamiento, molino en pulsamiento, molino en pudrimiento, molino en nacimiento, molino en apiñamiento, molino en apagamiento, molino en decaimiento, molino en derretimiento, molino en desvalimiento, molino en marchitamiento, molino en enfadamiento, molino en encantamiento, Molino en transformamiento. Molino en asolamiento. Molino en concebimiento. Molino en derribamiento. Molino en imaginamiento. Molino en desamparamiento. Molino con talento. Molino con acento. Molino con sufrimiento. Molino con temperamento. Molino con fascinamiento. Molino con hormigamiento. Molino con retorcimiento. Molino con resentimiento. Molino con refregamiento, molino con recogimiento. Molino con razonamiento, molino con quebrantamiento. Molino con prolongamiento, molino con presentimiento. Molino con padecimiento, molino con amordazamiento. Molino con enroquecimiento, molino con alucinamiento. Molino con atolondramiento, molino con desfallecimiento. Molino para aposento, molino para convento. Molino para ungimiento, molino para alojamiento, molino para cargamento, molino para supimento, molino para flotamiento, molino para enfriamiento, molino para embrujamiento, molino para acogimiento, molino para apostamiento, molino para arropamiento, molino para escapamiento, molino para escondimiento, molino para estrellamiento, molino para exaltamiento. Molino para guarecimiento, Molino para Levantamiento, Molino para Machucamiento. Molino para Renovamiento, Molino para Desplazamiento, Molino para Anticipamiento, Molino para Amonedamiento, Molino para Profetizamiento, Molino para Descoyuntamiento, Molino como Ornamento, Molino como Elemento, Molino como Armamento, Molino como Instrumento, Molino como Monumento. Molino como palpamiento, molino como descubrimiento, molino como anunciamiento. Molino como medicamento, molino como desvelamiento. Molino a sotamento, molino a barluento, molino a ligamento. Molino a lanzamiento, molino a mordimiento. Molino a movimiento. Molino que invento, molino que ahuyento. Molino que oriento. Molino que caliento. Molino que presiento, molino que apaciento, molino que transparento, Molino lento, molino cruento, molino atento, molino hambriento, molino sediento, molino sangriento, Molino jumento, molino violento, molino contento, molino opulento, molino friolento, molino avariento, molino corpulento molino achaquiento, molino granujiento, molino ceniciento, molino polvoriento, molino cazcarriento, molino gargajiento, molino sudoriento, molino macilento, molino soñoliento, molino turbulento, molino truculento. Así eres molino de viento, molino de asiento. Molino de asiento del viento, que teje las noches y las mañanas, que hila las nieblas de ultratumba, molino de aspavientos y del viento en aspas, el paisaje se llena de tus locuras. Y el trigo viene y va, de la tierra al cielo, del cielo al mar. Los trigos de las olas amarillas donde el viento se revuelca, buscando la cosquilla de las espigas. Escucha, pasa el palpador en eléctricas corrientes, el viento norte despeina tus cabellos. Hurra, molino moledor, molino volador, molino charlador, molino cantador. Cuando el cielo trae de la mano una tempestad, hurra, molino girando en la memoria, molino que hipnotiza las palomas viajeras. Habla, habla, molino de cuento, cuando el viento narra tu leyenda etérea, Sangra, sangra, molino del descendimiento, con tu gran recuerdo pecado a los ocasos del mundo, y los brazos de tu cruz fatigados por el huracán. Así reímos y cantamos en esta hora, porque el molino ha creado el imperio de su luz escogida, y es necesario que lo sepa, es necesario que alguien se lo diga. Sol tú que naciste en mi ojo derecho, y moriste en mi ojo izquierdo. No creas en los vaticinios del Zodíaco ni en los ladridos de las tumbas. Las tumbas tienen maleficios de luna y no saben lo que hablan. Yo te digo porque mi sombrero está cansado de recorrer el mundo y tengo una experiencia de mariposa milenaria. Profetiza, profetiza molino de las constelaciones mientras bailamos sobre el azar de la risa ahora que la grúa que nos trae el día volcó la noche fuera de la tierra. Empiece ya la farandolina en la lejantaña de la montanía, el orimento bajo el firmazonte, se embarca en la luna para dar la vuelta al mundo. Empiece ya la farandmandó mandolina con su musiquí, con su musicá, la carabantantina, la carabantantú, la farandosilina, la farandú, la carabantantá, la carabantantí, la farandosilá, la farancí, Ríe, ríe antes que venga la fatiga, en su carro nebuloso de días, y los años y los siglos se amontonen en el vacío, y todo sea oscuro en el ojo del cielo. La cascada que cabellera sobre la noche, mientras la noche se cama a descansar, con su luna que almohada al cielo, yo ojo el paisaje cansado que se ruta hacia el horizonte, a la sombra de un árbol naufragando. Y aquí que ahora me diluyo en múltiples cosas, soy luciérnaga y voy iluminando las ramas de la selva. Sin embargo, cuando vuelo guardo mi modo de andar, y no solo soy luciérnaga, sino también el aire en que vuela. La luna me atraviesa de parte a parte. Dos pájaros se pierden en mi pecho sin poderlo remediar. Y luego soy árbol y en cuanto árbol conservo mis modos de luciérnaga, y mis modos de cielo, y mi andar de hombre, mi triste andar. Ahora soy rosal y hablo con lenguaje de rosal, y digo, sal rosa, rorosalía, sal rosa al día, salía al sol rosa, sario fueguisa mía, sonradería, rososoro, oro, ando pequeño, volcán del día, y tengo miedo del volcán, mas el volcán responde, prófugo rueda al fondo donde ronco. Soy rosa de trueno y sueno mis carrasperas, estoy preso y arrastro mis propios grillos, los astros que trago crujen en mis entrañas, proa la borrasca en procesión procreadora, proclamo mis proezas bramadoras, y mis bronquios respiran en la tierra profunda, bajo los mares y las montañas. Y luego soy pájaro, y me disputo el día en gorjeos, el día que me cruza la garganta. Ahora solamente digo, callaos que voy a cantar. Soy el único cantor de este siglo, mío mío es todo el infinito. Mis mentiras huelen a cielo. Y nada más. Y ahora soy mar. Pero guardo algo de mis modos de volcán, de mis modos de árbol, de mis modos de luciérnaga de mis modos de pájaro de hombre y de rosal, y hablo como mar, y digo, de la firmeza hasta el oricielo, soy todo montalas en la azulaya bailo en las bolaguas con espurinas, una corriela tras de la otra, ondola en olañas mi rugazuelo, las verdondilas bajo la luna del selviflujo van en montonda hasta el infidondo, y cuando bramuran los urafones y la ondaja lanza a las playas sus laciolas. Hay un naufundo que grita pidiendo auxilio. Yo me hago el sordo. Miro las butracias lentas sobre mis tornadelas, la subaterna con sus prajidos, las escalolas de la montasca, las escalolas de la desonda, que no descansan hasta que roen el borde de los altielos, hasta que llegan a la bifunda. En tanto el pirata canta, y yo lo escucho vestido de verdiul. La lona en el mar riela, en la luna gime el viento, y alza en blanco crujimiento alas de olas en mi azul. El mar se abrirá para dejar salir los primeros náufragos, que cumplieron su castigo. Después de tantos siglos y más siglos, andarán por la tierra con miradas de vidrio, escalarán los montes de sus frases proféticas, y se convertirán en constelaciones. Entonces, aparecerá un volcán en medio de las olas, y dirá, yo soy el rey, traedme el armonio de las nebulosas. Y sabed que las islas son las coronas de mi cabeza, y las olas mi único tesoro. Yo soy el rey. El rey canta a la reina, el cielo canta a la fiela, el luz canta a la luz. La luz que busca el ojo hasta que lo encuentra. Canta el cielo en su lengua astronómica, y la luz en su idioma magnético, mientras el mar lame los pies de la reina, que se peina eternamente. Yo soy el rey, y os digo que el planeta que atravesó la noche no se reconoce al salir por el otro lado, y mucho menos al entrar en el día, pues ni siquiera recuerda cómo se llamaba, ni quiénes eran sus padres. Dime, ¿eres hijo de Martín Pescador? O eres nieto de una cigüeña tartamuda o de aquella jirafa que vi en medio del desierto pastando ensimismada las hierbas de la luna, o eres hijo del ahorcado que tenía ojos de pirámide. Algún día lo sabremos y morirás sin tu secreto y de tu tumba saldrá un arcoiris como un tranvía del arcoiris saldrá una pareja haciendo el amor del amor saldrá una selva errante de la selva saldrá una flecha. De la flecha saldrá una liebre huyendo por los campos. De la liebre saldrá una cinta que irá señalando su camino. De la cinta saldrá un río y una catarata que salvará a la liebre de sus perseguidores. Hasta que la liebre empieza a trepar por una mirada y se esconda al fondo del ojo. Yo soy el rey. Los ahogados florecen cuando yo lo mando. Atad el iris al pirata. Atad el viento a los cabellos de la bruja. Yo soy el rey, y trazaré tu horóscopo como un plan de batalla. Oyendo esto, el arco iris se alejaba. ¿A dónde vas, arcoiris? ¿No sabes que hay asesinos en todos los caminos? El iris encadenado en la columna montante, columna de mercurio en fiesta para nosotros, tres mil doscientos metros de infrarrojo. Un extremo se apoya en mi pie, y el otro en la llaga de Cristo. Los domingos del arcoíris para el arcángel. ¿En dónde está el arquero de los meteoros? El arquero arcaico, bajo la arcada eterna, el arquero del arcano con su violín violeta, con su violín violáceo, con su violín violado. Arcoíris arco de las cejas en mi cielo arqueológico. Bajo el área del arco se esconde el arca de tesoros preciosos, y la flor montada como un reloj, con el engranaje perfecto de sus pétalos. Ahora que un caballo empieza a subir galopando por el arco iris, ahora la mirada descarga los ojos demasiado llenos. En el instante en que huyen los ocasos a través de las llanuras, el cielo está esperando un aeroplano. Y yo oigo la risa de los muertos, debajo de la tierra.